Oye, Fernando, ven para acá Escúchame, que es que estoy aquí con Ana del Servicio de Atención a Domiciliaria de Andalucía y además compañera de CGT que te quiero contar una cosilla, mira, escucha Bueno, pues nada, Fernando, pues lo que ha dicho ella Soy del SAD de Andalucía y venimos porque el programa de Al Lío. hoy va dedicado a los cuidados y quién mejor que nosotros del Servicio de Atención Domiciliaria para estar aquí y llevar la problemática que vamos arrastrando durante muchos años pues ya sabes, el sábado a las ocho y media al lío en Canal Red.